Constitución Política de la República de Nicaragua. Título 7. Educación y Cultura. Capítulo único. Artículo 120. Es papel fundamental del Magisterio Nacional la aplicación creadora de los planes y políticas educativas. Los maestros tienen derecho a condiciones de vida y trabajo acordes con su dignidad y con la importante función social que desempeñan serán promovidos y estimulados de acuerdo con la ley.